Empecemos de una vez, hoy enseñaré dos sencillas técnicas de cómo saber nuestro espacio en Linux Ubuntu. Lo primero es en los archivos, luego que entramos a Archivo le damos a Equipo, luego que entramos a Equipo le damos a Propiedades como hacíamos en Windows. Y aquí vemos el espacio que tenemos utilizado y el espacio que nos queda libre. La segunda forma es un poco más difícil, pero también sencilla. Poner monitor de sistema. Luego que ponen monitor de sistema, le dan a los 10 sistemas de archivo. Y aquí les aparecerá su espacio usado y el disponible. Esto era todo amigos de YouTube. Espero que este corto video, corto video haya podido ayudarle. Y hasta la próxima. Suscríbete y me suscribiré a tu canal. Muchas gracias.